Esto es una putada. Si te deja pigote, no te puede no hace falta que te huelan no los dedos. No lo sabes. poesía enferma. poesía enferma. poesía enferma. enferma. mierda seria. <risa> Sí. En los parques hay perros de presa y chivatos, camellos, yonkis y niños jugando El pakistaní vende cenas a tres pavos y el high de la esquina con la urbana trama algo Dos rumanos se pelean por una lavadora, el carro lleno de cobre que han de esa obra, en cada dos calles hay siete bares de chinos, cinco locutorios, dos cajeros con cuatro mendigos, viven más de diez en un piso, en la puerta del súper hay una madre pidiendo, los niños no van a la escuela, están todo el día en las vías tirándole a los trenes piedras, por la calle se pasean palomas y ratas, en verano cucarachas y zorras borrachas, en la terraza del bar hay peleas y vuelan mesas, Qué clase de vida es esa real, Como un portal como la foto del jurado detrás del cocar, como fat caps y breakdance en universidad, como robar en el búnker para bombardear mucho estilazo y pocas nueces, mi rap reúne todas las virtudes de las que el tuyo carece puedes llamarme hater, puedes llamarme bro, mi opinión es que eres de lo peor y no hay más discusión, voy de frente y en alusión a lo de siempre te diré que ser de la calle no ser un maleante, mucho swag y poco aguante, y CDs con 20 tracks y ninguno cuenta nada interesante, aunque no hay mal que por bien no venga y pa' que nos flipe lo real debe existir vuestra mierda solo sabe bien toda mi peña en barna fumando fuera en la puerta hasta que tu polo se acaba jase la esclava y se arranca hasta por fandango con su panda de puertos, hambrientos chapoteando en el fango y no es para tanto pero al menos sigue íntegro esclavo del sample si te pica venga síguelo y asimílalo loco soy tu contratiempo pienso y luego existo existo y luego acierto auténticas jams y conciertos en el centro ferrocarril y metro admiración y respeto y que le defequen al fake con su akj de cometechos el que sigue la movida por puro despecho, nadie te echará de menos cuando termine tu racha, de momento ponme verde y hazme promo por el Whatsapp. Bienvenida al espectáculo, donde hago de científicos, se le cortan tentáculos a todos esos pulpos, empalados en propano hermano a máxima presión, es precioso ver a un cerdo echando fuego en plan dragón, vaya planeta dice ser, vida inteligente, hace querer pirarse, no temer a extraterrestres, quieren adoctrinarte. Cueste lo que les cueste, controlasen más, masa, si no quiere grita fuerte. Vengo con mi hermano el día, no he tramado ningún plan ni ningún paso de baile. He criado con árabes, latinos y emigrantes, un gracias eterno al vive muchas horas, muchos amplios. Ataco con un tanque, suele ser cuando duermo, y apunta a tu concierto y a su y de dentro. No vacilo de yates, no, no tengo esplora. Mi caja de Pandora abierta se si escribo de cora Nunca fue por moda, he visto de toda hora. Y mentiras en formato a gran escala. Me voy a alquilar una pisonadora con motor V6 para la próxima vez que me jodan. Para la próxima vez que me jodan. Para que, joda. pa que lo entiendas. Pero de chiva broda. Para que lo entiendas. Para que lo entiendas. Pa que lo entiendas. Para que lo entiendas. Lo puedes poner en tu cuarto, te lo pones en el coche, encárgatelo, que es gratis, eh, música gratis, ¿Qué más quieres, eh, que más quieres, ¿Que te las pilas para el Walmart, ¿no es esto? que han venido aquí? Para que lo entiendas. Para al primo, primo. <risa> cómpratelo, o bájatelo, o fumatelo, eh, yo que sé, haz lo que quieras con esto, es un pepino, escuchando música en cinta todavía, yo que sé. Si he sido pobre toda la vida, yo que sé. tu parienta mientras folla, yo que sé. Esto, a ver, yo que sé, que está bien, porque está bien. Pero lo podemos hacer mejor, el año que viene más.